los capos, y le fueron dando seguimiento, y le fueron captando mensajes, llamadas, y descubrieron que ella fue la enlace para la, mírala ahí, mírala ahí, mira qué mujer, mira, imagínate, un tipo con tantos cuartos, pero ella nació hija de un narcotraficante, apellido coronel, que mataron una vez en, en México, y una familia ligada al narcotráfico, mírala ahí, esa señorita, tan bonita que me da pena a mí, en un sentido, puede chuparse una cadena perpetua, con el relajito, y ponerla como está el chapo. Que mire mi hermano, hay que tener un cerebro bien puesto para no ponerse loco. El chapo lo tiene en, en, en una cerdita, del tamaño de una marquesina de un vehículo. Ahí tiene que hacer sus necesidades, ahí tiene que comer, dormir y lo sacan una hora en una cárcel de Colorado Que no ve ni la tierra, ni ve el cielo, ni nada Oye bien Una cosa terrible Y no tiene contacto con nadie Nadie lo visita ya Los familiares de Chapo no lo visitan Ni ve a nadie lo guardia Es con un sistema que tiene la celda Que ellos no No, no hay forma de O sea, Chapo hay pena de que eh, Oye música religiosa que la ponen interconectada en la celda. Una cosa terrible para usted ponerse loco. ¿Tú ¿Sabes que tú no sabes cuándo es de noche ni cuándo es de día. Mientras está ahí en la celda. No sabes qué día es si es sábado o domingo. Porque la gente sí te celebra. Fulanito consiguió cuarto. Pero cuando te agarran, te dan en la madre. Mira cómo murió Noriega. vuelto un guiñapo. Y la gente ve, fulanito consiguió cuatro en droga, a muchos lo disfrutan y terminan en la cámara. Mira, mira, entonces esta muchacha eh, pudiera, mire, chapo ahí, pudiera chuparse unos añitos. Eh, y, y oye, y no le permiten nada que pueda para que no se suicide. Porque, eh, eh, oye, lo que le hacen es para cualquiera quitarse la vida. Eso, mira, eso, eso es terrible. Bueno, entonces, eh, ella dice que va a negociar, va a dar declaraciones, porque ahí hay un narcotraficante mexicano que ha pasado a ser verdadero líder de esos carteles. en Mayo eh, Zambada, Ismael Mayo Zambada, que nunca ha caído preso. Y es un... Dicen que era más que Chapo, nunca ha caído preso. La gente casi no lo conoce. No lo conoce. No lo conoce. Casi... Ese es el verdadero líder de todos los carteles. En mayo Zambada, entonces, di que en mayo está temblando porque esta mujer pudiera delatarlo, pero que... Ah, entonces, ¿cómo lo está mi Hay un testigo que era de esos carteles que el tipo cantó y dijo que esta mujer... Eh, fue la que compró el terreno cerca de la cárcel donde Chapo se mudó, fue la que dirigió la fuga de Chapo, que mandó, ma eh, eh, ¿cómo es que se llama esa droga? ¿Cómo es? Eh, bueno, en el caso de una droga ahí rarísima, y eh, esa misma, heroína y cocaína, ya tú sabes, o sea, o sea está metiendo en porque es que, es, que, es que la gente... Y esta, nació arriba de la droga porque el papá y los tíos todos narcotraficantes. Bueno, eh, otro tema que realmente está en el tapete y escribe hoy César Pérez un César Pérez un gran intelectual de izquierda. Eh, y luchó a través de su columna y de su participación en Marcha Verde, luchó porque en este país se produjera un cambio, aunque fuera un cambio que, como yo decía, a los dos o tres meses haya que luchar contra ese cambio, porque no, no resulte del todo como, como la gente ha esperado, pero bien, él decía lo mismo que yo digo, había que salir del PLD, no importa, había que salir. El PLD no podía seguir gobernando este país. Porque a donde el PLD había llevado este país, era destruyendo el país que estaba. Era jodiendo este país. El PLD jodió este país. Por tanto, el PLD no podía seguir gobernando este país. Una mafia entronizada en el robo, en la corrupción, todo es en función de negocios. Los PLD no hacían nada que no fueran pensando en negocio. Entonces eso, eso se convirtió en un cartel, un cartel mafioso. Eso no es partido político. José Lalo lo ha dicho. Daniel Medina tiene eso como, como, como un instrumento para su, su, su preservación y su, y su impunidad. Y creyendo que puede salir airoso de todo estos eh, caso, donde están involucrados gente de sus familiares más cercanos, hermanos, eh, funcionarios... Porque lo que hicieron esa gente no tiene parangón. No. Bien. César Pérez, sin embargo, habla y dice alguna cosa de los funcionarios, el poder, como mucha gente desde que llegan a un cargo, se transforma. Él dice que cambian mujeres mucho, cambian de casa cambian todo muchachos no le cogen la llamada a la gente nosotros que hemos visto eso en los últimos días con gente señores te pero vean para que no crean ni que, que es una cosa mía yo le voy a leer algunos párrafos Sí, porque pueden pensar y yo, y yo he hablado mucho de eso yo he hablado mucho pueden pensar ah no eso es más que no yo eh, eh, tú verás porque yo he hablado mucho entonces, eh, de este... <risa> vamos a ver, mira, eh, de... <risa> César Pérez, va, vamos a ver, es un artículo verdaderamente interesante, pues, míralo aquí, del poder y su demonio, es que lo titula, míralo ahí, José Luis, míralo ahí, del poder y sus demonios, yo le voy a leer algunos párrafos para que ustedes vean y le voy a poner algunos ejemplos, el poder es, es, es el objeto de estudio de diversas ramas del pensamiento científico, particularmente de la ciencia política, especialistas en ese tema, lo han tratado con la profundidad propia de sus oficios. Sin embargo, a pesar de los irremediables límites del saber popular o de sentido común, es evidente la precisión con que la gente corriente, basada en ese saber, percibe y describe los cambios de comportamientos de alguna persona cuando asumen de determinada forma de poder sobre todo en el ámbito de la política, lo perciben muchos de los incumbentes de los gobiernos que terminan y de igual manera en lo que les suceden, Como ocurre actualmente en nuestro país, siendo muchas anécdotas que se cuentan sobre el particular, las experiencias vividas que motivan la generalidad de esas anécdotas son tan variadas como los sectores sociales y singulares personas que las cuentan. La queja más frecuente es que tal o cual funcionario, antes muy amigo, o compañero de viaje en un colectivo no devuelve llamadas o que ahora da un trato distante. Este es sociólogo o está sea, que los sociólogos estudian el comportamiento humano.